Dígale que venga para acá adentro, ¿verdad? Que vamos a oír la palabra del Señor eh, eh, Dicen los pastores polanco, ¿verdad? Nosotros los oímos a ustedes, ahora ustedes nos van a oír a nosotros Aleluya Hermano, entonces para mí, me da un privilegio dejar, ¿verdad? A los pastores polanco, ellos dos se presentarán Okay. Dios le bendiga amados Ya me siento en casa porque de Tres días juntos y ya somos familia ¿no? En mi país uno se monta en, la, en esa guagua No sé si ustedes conocen la, en su país esa, esa guagua donde van más de 20 Está el cubo para 20 y monta 60 Y cuando usted llega a la, a, al lugar de su destino Ya somos compadre Así que ya me siento familia Porque tenemos tres días Bajo la presencia de Dios Y aunque nosotros estamos a cuatro horas Y mis hijos nos llaman Ya vienen de camino Y yo muchachos todavía ni hemos empezado ¿Qué? Estamos a cuatro horas de camino Y estamos muy agotados físicamente Pero hermano Dios eh, es la prioridad para nosotros Y yo me gozo que mi esposa que a veces la veo ahí Que me dice ya no puedo más Y cuando se coge el micrófono Dos horas, así que eh, yo les aseguro que nos vamos temprano No se preocupen que lo más desesperado estamos nosotros Y las mujeres que estuvieron allá en ese retiro cuánto se gozaron allá? Eso fue poderoso <risa> Mire, eh, ya el problema es lo que hablamos mucho Pero mire, eso, esa, esa familia que se va de misión Yo le voy a decir que ellos van en coche en mi país dicen, coche, cuando tú vas con el equipo completo. Cuando Dios me llamó, nos llamó a mí, y a mi esposa pastoral. yo decía, Dios me dio un ministerio completo. Mi hija canta, mi hijo eh, toca, mi esposa adora y yo predico. Cuando no aparezca nadie, ahí está la iglesia completa. Así que en el nombre de Jesús, usted tiene un equipo que donde vaya Van a, van a ser de bendición Aleluya Levante su mano porque yo voy a presentar a Mi esposa Ya sé que ella está recobrando fuerza Ahí paparazas dice, dice el amado Que ya ustedes ahora no van a escuchar A nosotros porque yo lo he oído a todos ¿Verdad? Así que no van a Escuchar a nosotros pero si son palabras De Dios vale la pena escucharle una cosa sí si sé que la iglesia, la Biblia Son una gente que adoran a Dios en espíritu y en verdad Y el predicador vamos feliz en eso Porque cuando hay un grupo de gente Que adoran a Dios que no hay que pullarlo Ni hay que decirle adora Todo está bien Levanta tu mano en esta hora Padre en el nombre de Jesús Señor te doy gracias porque yo sé que tú tenías reservado este momento Mira tu sielva que va a exponer tu palabra Te pido que sean renovadas sus fuerzas Y que tú en esta hora cumplas Señor lo que así usted ha dicho En el nombre poderoso de Jesús que tu palabra salga de ella, Señor, como un río que pueda, Señor, aleluya, saciar la sed de todo el que esté en este lugar. Y solo tú te llevará la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale ese aplauso al Señor. para adorar un poquito más estar aquí es como, como uno tomarse esos energéticos que yo me estoy cayendo allí pero desde que me paro a hablar o a adorar al Señor entra una fuerza extraordinaria en mi vida aplaudelo aplaude su nombre Museo Una vuertica Por el museo Y voy a hablar bajo el tema Aleluya Seguros Y convencidos Aleluya Seguros y convencidos Hebreos 11 la misionerita me quitó el coro que yo quería cantar <risa> Que si tuviera fe como un grano de mostaza Pero ella, ella sabía, el Espíritu le reveló Parece que íbamos a hablar de fe Que íbamos a hablar de fe En el campamento mencionamos el escudo de la fe Y un poquito de lo poderoso que es el escudo de la fe Y hoy vamos a describir un poco más este escudo Hoy vamos a describirle las rayitas, los cuadritos, los adornos el agua que tenía por dentro, porque el escudo de la fe no era solamente un escudo de metal. Tenía agua por dentro, entre el cuero, había agua para apagar los dardos de fuego. ¡Aleluya! Y Hebreos 11 es como si hiciera toda la estructura, aparte de un museo nos enseña, nos dibuja ese escudo glorioso y las victorias que se obtienen a través de él. Seguros y convencidos Y voy a leer, vamos a leer desde el verso 24 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo De la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado Con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Ay Dios mío Porque tenía puesta la mirada En el galardón Por la fe dejó Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo Como viendo al invisible gracias Padre por tus palabras Espíritu Santo te pido que tomes total dominio Señor y bendigas esta, estas vidas a través de la palabra gracias por ellas papá porque tus palabras son espíritu son vida son lámparas Señor son martillos que, que, que quebrantan la roca que toda piedra, toda roca de incredulidad sea quebrada en esta tarde Señor oh aleluya y pueda crecer en nuestras vidas la fe, bendice nos Aba, en el nombre de Cristo, amén, siéntese amado, gloria al Señor convencidos, seguros y convencidos es el tema de esta tarde y quise introducir con con este pasaje, con esta parte donde nos habla de Moisés. Y yo te vengo a hablar hoy de una fe, de una fe activa, de una fe productiva. No de una fe que simplemente se circunscribe a, a idealizar cosas y a decir: Si sí, yo tengo fe, yo lo creo. Yo creo que voy a conseguir mi casa, mi carro. Yo creo que Dios me lo va a dar. Yo creo que Dios lo va a hacer. Todo eso es parte de la fe. Pero te vengo a hablar de una fe que, que produce cosas Aleluya La palabra dice que la fe sin obra está muerta O sea Santiago dice tú dices que tienes fe muéstrame tus obras Por las obras yo voy a ver el grado de fe que tienes Aleluya Es como decirle a las mujeres ustedes dicen que son guerreras Muéstrenme su armadura muéstrenme su vestidura de guerra Muéstrenme dónde está la espada muéstrenme el escudo de la fe muéstrenme el yermo de la salvación muéstrenme la coraza muéstrenme el calzado del apresto del evangelio de la paz O sea el evangelio es práctico los que vienen aquí por primera vez no es solo ver un grupo de gente cantando moviendo la cabeza moviendo las manos unos danzando unos llorando es que hemos experimentado una fe práctica Una fe viviente Una fe que se parpa, Una fe que se escuche Hemos experimentado un poder que no se toca ni se ve Pero se siente Hemos experimentado una gloria Hemos experimentado a un Dios Que para verlo hay que cerrar estos ojos Y abrir los sentidos que se llaman fe Aleluya Todo en lo natural Entra a nosotros Mediante los cinco sentidos en lo natural Para ustedes los que se han graduado de la escuela, de la universidad Tuvieron que haber visto, oído, hasta olido, palpado Para poder entonces cubrir todo lo del método científico Y luego comprobarlo y luego decir sí, eso es así Pero yo te vengo a hablar de un nivel y una, un ambiente Que es mucho más grande que lo natural porque lo, lo que se ve, lo que se parpa con los sentidos es pasajero. Todo lo que puedes oír, ver, parpar, oler, pasa. Pero lo que no se ve, lo que no se parpa es eterno. Aleluya. Los cinco sentidos son imprescindibles. Para tu adquirir conocimiento y tener convicción en lo natural pero hay un solo sentido para poder vivir en lo sobrenatural un solo sentido necesario que une el olor el tacto, el, aleluya el oído, todo junto y ese sentido se llama fe convicción, convicción convicción de lo que no se ve seguridad de lo que se espera ver sin ver, aleluya ver sin ver sí, ver al invisible Solo los, los que entran en la locura de lo sobrenatural Pueden creer en un Dios que no ven No tienen que esconderse Ni tienen que arrodillarse Ni necesitan ver un cuadro con una imagen Para saber que hay un Dios ahí Saben que el de la imagen no es el Dios Que el que no ven ese sí es el Dios Que no está clavado en una pared Que está aquí, allí, allí Alrededor, dentro de mí Que, que lo escucho pero para oírlo necesito abrir el sentido espiritual Porque mientras tenemos el oído físico abierto Podemos confundir todas las voces con la voz de Él Pero el que tiene el sentido apagado Cuando nos metemos en la atmósfera espiritual señores ¿Tú sabes para qué se ayuna? Se ora No es para salvación Porque la salvación fue un regalo que nos dio Jesús En la cruz del Carvario tú no ayunabas, ni orabas, ni hacías nada para ser salvo, al contrario mientras más pecador eras más necesitabas salvación y lo recibiste, sabes por qué oras y ayunas, porque quieres apagar los sentidos naturales para aprender el oído espiritual quieres apagar los ojos físicos, para ver al invisible para poder decir, él está ahí, como dijo el hermano que va a ir a pastorear, yo mira ya tiene nombre para la iglesia, él sabe que va a ser prosperado allí, porque él camina viendo al invisible él sabe que el invisible le dijo yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, voy a quebrantar las puertas de bronce y si hay cerros de hierro lo haré pedazos eso es caminar como viendo al invisible porque el mismo que escribió Hebreo ese capítulo 11 dice se lo voy a repetir a las que estaban allá y lo escucharon porque es necesario y dígalo usted es necesario qué? que el que se acerca a Dios es necesario que si usted vino a la iglesia hoy por un cambio y quiere acercarse a Dios, que crea que le hay, que esté convencido que le hay y que él premia a los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a él sepa que él no es un cuento. Que no esté inventado por un grupo de gente que quiere manipular a otra gente, no. Que él es más real de lo que los pastores, ministros, predicadores pudiéramos expresar. Usted me ve como yo sudo, o seo, me eh, pero esa pastora es que yo trato de explicar y, y me quedó tan pequeño. Queda tan pequeña la descripción que quiero dar de él. Que todos mis sentidos dicen, bueno, Joana, no te esfuerces más. Deja que ellos lo experimenten. Y el Espíritu Santo empieza a tocar y a decir, soy yo que estoy hablando. Yo soy real. Me quieres sentir, me quieres oír. Apaga los sentidos físicos. Prende el sentido de la fe. Que ese te hace caminar en lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que no está en lo natural. Natural es yo decir... Aquí hay cuatro personas sentados porque le estoy viendo. Sobrenatural es decir, aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles los puedo sentir, están aquí alrededor de mí. Lo sobrenatural es ver, ver, ver y saber y estar convencido. Aunque los otros no ven. Si tú no lo ves, tienes que abrir el sentido espiritual. Abre el sentido de la fe. ¿Por qué? El capítulo 11 empieza diciéndonos, explicándonos qué es la fe No es solo para decirle ese monte, desarraigate y ponte en el fondo del mar Porque cuando cantamos eso y desde chiquito pero hemos visto muchas montañas Yo sé que alguno lo ha practicado Montaña, vete, montaña en el fondo del mar Y la montaña no se mueve Entonces sucede lo que se llama argumentos mentirosos del diablo Fortaleza del enemigo que dice pero Tú le he dicho a la montaña que se mueve Yo veo toda la montaña en el mismo sitio Es que estás entendiendo lo que es espiritual en lo natural Estás discerniendo lo espiritual en lo natural Y lo espiritual ha de discernirse espiritualmente La montaña es ese problema que se pone delante de ti Diciendo voy a acabar contigo No vas a pasar al otro lado No vas a poder vencerme es ese gigante que dice con esa piedrecita como si yo soy un perro tú no me vas a tumbar a mí, yo tengo espada, yo tengo lanza, yo tengo jabalina yo soy inmenso, yo soy muy grande, yo tengo una gran bocota y tú chiquitico con una simple piedrita y le dices a la montaña quítate, aleluya, lanzas la piedra y tienes la convicción que esa piedra va a dar en el centro de la frente del gigante y que le digas al gigante no te apures que yo te cortaré la cabeza. Sin espada. Hay gente que no tienen espada. Que no tienen el recurso. Para pagar esa. Esa corte. Para pagar eso. Esa multa. Para comprar esa casa. En lo natural. ¿Cuánto te tiene en el banco? Para la casa nueva. Ay si yo le digo. Que está como en menos 200. Pero voy a tener mi casa este año. Ah, pero usted está loca. No, yo no estoy loca. Yo apagué el sentido de la vista. Que me dice tu cuenta está en rojo. Y prendí el sentido de la fe. Que me dice habrá algo imposible para mí. Si Dios tiene que llenarte la cuenta del banco. Dios lo va a llenar si Él lo quiere hacer. Si Él quiere le dice a alguien regálale la casa a mi sierva. Porque ella ha creído. Y la fe produce que se creen las cosas. Porque cuando tú tienes una fe genuina, vibrante, que hace que el monte se mueva, Dios dice, tú estás oyendo lo que está diciendo ese hombre. Le dice a sus, a sus ángeles, le dice al Hijo, al Espíritu Santo, esa mujer está confiando en mí. Ese hombre borracho se fue de la casa hace cinco años y ella está diciendo que ese es su esposo y que él no va a volver qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer y yo me imagino al Espíritu Santo diciendo ¿Cómo que qué, envíame yo lo voy a convencer de pecado, de justicia y de juicio, envíame le voy a mandar un profeta y le va a salir al encuentro y le va a decir hombre tu esposa te está esperando, deja el arcón y ven donde ella y va a venir con una Biblia en la mano eso lo provocó una fe que mueve la mano de Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que él es galardonador ¿Saben lo que es galardonador? Él le da premio Si aquí mire todos los homenajes Que se le hicieron a esos hermanos Muy merecidamente ¿Por qué? Porque han sido fieles Porque han trabajado Porque han amado Porque se han sacrificado para la obra ¿Y, y ustedes saben quiénes le hicieron esos homenajes? Hombres y mujeres imperfectas e injustos porque comparados con la justicia de Dios, somos injustos. Y ellos han reconocido el trabajo. Cuanto más el Dios que todo lo ve, que ha visto tus lágrimas, que ha visto tu entrega, que ha visto que sin nada entregas la única blanca para Él. Que ha visto que sin fuerza, necesitando quedarte acostado, vienes a adorarle con todo tu ser. Cuánto más. ¿Acaso teme Job a Dios de barde? Tú lo sabes diablo Nadie que se acerca a Dios Y le ama de verdad Y se entrega es de barde Nadie Así que jóvenes cuando ustedes le digan Que qué ustedes hacen aquí perdiendo su tiempo Ustedes tienen que No, no pueden así, decir así rápido Porque ellos no lo van a entender Esto, es, esto explota el cerebro Esto es demasiado grande Tú le puedes decir si tú quieres yo te explico dame una hora en tu casa y vas con ellos y lo primero que vas a hacer es contarle dónde tú estabas antes y lo que estaba en tu corazón, todo lo que había allí que Dios sacó y limpió y luego todas las promesas que Dios tiene para ti y luego cómo te sientes en libertad, aleluya en pureza, lo bien que te sientes y después todas las promesas que hay en la Biblia y luego horas para que ellos apaguen el sentido de la vista y prendan el sentido de la fe Porque nadie puede entender esto Si no es por fe Pero es una fe como dije el escritor de Hebreos está Empieza describiendo Es pues, es pues Es así, miren cómo es la fe Es estar seguro De lo que espero Es estar seguro de lo que espero Y estar convencido De lo que no puedo ver Estoy convencida Convencida de lo que no veo Convencida de que Dios está ahí Convencida de que Dios está donde yo me mueva En mi trabajo, de que Dios está Hasta debajo de mi cama y como estoy convencida de que Dios está ahí yo no peco porque yo no quiero que Dios me vea pecar y se entristezca su corazón pero aquí no hay nadie nadie te está mirando y cuál es tu miedo o es que el pastor tiene pie en todas partes no ¿quién dijo Dios sí me ve y yo estoy convencido que él está y yo no quiero defraudarlo porque no me conviene amén pues el escritor de Hebreos nos, nos agarra de la mano y nos lleva al museo Como el museo de arte, por ejemplo un museo de arquitectura, un museo de, de, de geografía Todo lo que tú vas a ver va a ser relacionado con la geografía Un museo de guerra, todo lo que vas a ver es que, que, tanque de guerra, eh, ametralladoras, eh, cosas de soldados Todo lo que vas a ver es relacionado con eso entonces en el capítulo 11 todo lo que tú vas a ver es causa y efecto, causa y efecto por la fe hicieron esto, por la fe recibieron esto, por la convicción hicieron esto, por la convicción recibieron esto o sea no es en bar de que crees pero Dios quiere despertarte en una fe activa que produzca, que haga cosas, que Dios diga tengo que bendecirlo porque no solo cree para adquirir cosas, hay gente que es muy fácil creer para adquirir cosas pero no tienen el grado de fe para hacer cosas y mientras se evaluaba todo el capítulo 11 en ninguna parte dice por la fe creyó Abraham para recibir unos cuantos millones de tareas de tierra y la recibió y la vendió y la guardó en el banco y se hizo rico No, no, no, no al contrario La primera cosa que hace la fe esa convicción Recuerda que para la fe no puedes mirar lo que ves si tú vas a moverte en fe tú vas a ir al médico sí pero es para manifestarle al médico y a la gente la gloria de Dios sobre ese diagnóstico Tú vas a ir al médico pero no es para doctor y qué es lo que dice ahí tal y tal cosa y eso es malo y es que me voy a morir y qué tiempo me queda y qué debo hacer para yo salvarme eso no es fe Fe es decir doctor en las revelaciones y los sueños que Dios me dio No está este diagnóstico Dios no me ha dicho no he visto esto Así que eso le agradezco sus buenos oficios Pero eso no me va a mover Aleluya porque yo sé En el Dios que veo sin verlo Y en el que estoy convencida Que es real y que galardona a los que le buscan La primera cosa que hace la fe Está en el verso 3 Por la fe entendemos haber sido hecho el universo y todo lo que existe Mientras más ciencia tú estudias si lo haces con mente humilde y corazón humilde Vas a entender que alguien más grande tuvo que hacer todo lo que existe la palabra dice que él llama cada estrella por su nombre. Que él las colocó una por una en su lugar. Que él hizo. La gente busca vida en otro planeta. Dios ya dice que a esto llamó tierra. A esto le hizo atmósfera. A esto le hizo vida. A este planeta le hizo vida. Ah, pero es que sí, es que ellos han encontrado. Es que hasta vieron una guagua vendiendo plátano en la luna. Plátano, plátano, usted sabe que eso no es verdad. Ah, es que el de Tesla va a ser un celular que funcione en la luna. Usted sabe que lo primero que Dios hizo, lo que transmite el sonido, lo que transmite las cosas, se llama frecuencia electromagnética. Y eso está en el planeta Tierra. Es ¿eh? porque Dios preparó la cuna para traer a sus bebés, para traer a sus pequeñitos. Dios preparó todo esto para ti, para mí, por la fe. En sido hecho el universo de lo que no se ve fue hecho lo que se ve no de una materia prima no había materia prima ni sobrina ni tía en el principio no había materia prima la materia prima se llamaba la palabra el verbo del todopoderoso del soberano del que está sentado en el trono que tiene millones y millones de ángeles postrándose ante él y que toda la tierra tiembla y que con un dedo de él Tiembla el mundo, tiembla el infierno y tiemblan todos También tiembla mi alma, aleluya Es por la fe que usted entiende eso Y los que tienen fe cuando le están dando la clase en la universidad Ellos la pasan porque hay que pasarla Pero yo sé que eso no fue así La película fue diferente Tú tienes que aprender a entender las cosas por la fe pero la fe y la lógica son antagonistas, contraproducentes. Los que miran mucho por la lógica no van a poder vivir en lo sobrenatural. La lógica dice no puede ser así porque dos y dos son cuatro y a ella le da 500 Eso no es así yo no creo eso Los que creen por fe dicen dos y dos son ochocientos mil O lo que tenga que ser lo que Dios dijo va a ser Los que creen por fe saben que donde no hay va a existir Saben que un hacha pesada va a flotar Los que creen por fe saben que un mar se va a abrir con un palo Aleluya, hay que meterse en la locura de Dios. La locura de Dios se llama fe. Dios está tratando con las mujeres de esta iglesia, con los hombres de esta iglesia. Enciende la fe, y apaga la duda. Enciende la fe, apaga los sentidos. ¿Qué dijo el abogado? No me interesa. Es más, ya no llame mal al abogado ni le pregunte qué hizo, qué dijo. ¿Cómo ve la situación? Si él no es un hombre de fe, ¿cómo la va a ver mal? Pero le está viendo con los sentidos. ¿Cómo la ves tú con la fe? ¿Cómo la ves tú con la promesa de Dios? Tú la ves bien, tú ves a Dios trabajando, tú ves las manos de Dios abriendo camino. Con la fe tú puedes decir pronto, estará mi familiar conmigo. Eso es fe. Pero hermano, ¿y cuántos años fue? No, no, no, no. Eso no tiene que ver. Yo sé que pronto sucederá. Eso se llama fe. Con la fe entendemos con qué tú estás entendiendo. Con qué tú estás metiendo conocimiento a tu subconsciente, a tu inconsciente, a tu corazón, a tu espíritu y a tu alma. Con la lógica. Si es con la lógica es difícil. ¿Con qué yo voy a levantar una iglesia en local? Cuesta mil y pico, dos mil dólares cualquier local Los equipos se le van unos como treinta mil dólares de equipo Una gente sin trabajo, una gente sin tener, sin conocer a nadie ¿Con qué vamos a levantar una iglesia? Venciendo la, la fe y digo Jehová suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria Y no es una iglesia pequeña hermanos y Va a ser una iglesia grande que Dios le va a dar desde el principio No se limite en un local pequeño para empezar ningún pequeño cuando llegué aquí no conocía a nadie, no tenía a nadie, no sabía, no sabía decir ni hello. Era profesora de inglés en mi país. Ya usted sabe, dije. Cada vez que veo a los de allá le digo, ay, pobrecitos. Ay. Pero aquí no sabía nada. Cuando me empezaron a hablar de los sistemas bancarios, de lo que yo no sabía ni calcular cuánto era de dólar a peso. Es que eso es demasiado. Es que yo no puedo. Es que, ¿y qué es esto? Pero necesito un local para 150 personas mínimo. ¿Sabes cuánto cuestan en la ciudad de Carolina del Norte? Bueno, 2,500, 3,000, 5,000, 8,000. Yo dije, yo no sé dónde va a ser. Yo sé qué va a ser. ¿Cuánto tiene pastora? Cero dólares, aleluya. Pastor y cómo Dios lo va a hacer yo no sé pero Dios lo va a hacer Empezó a decirle a gente de New Jersey múdate para allá Múdate para Rally vete donde una pastora que no tiene recursos pero tiene fe Ve y dile que vas a patrocinar esa obra y Dios regaló un lugar de 250 personas para empezar Con equipos y cosas que los que van dicen la pastorea haciéndose ya tiene dinero tengo yo, tiene mi jefe al que le creo que todo lo que necesito ahí estará. Si necesito un millón hoy, oh, un millón vendrá. Ay, ¿por qué no ha venido, pastora, porque no lo he necesitado. Eso es fe, es de verdad que es así. Si a ti se te presenta una emergencia y tú necesitas buscar un millón de dólares, si tú te acercas a Dios y crees que le hay, ese millón de dólares va a aparecer. Eso es fe, eso es fe, porque si los niños tienen fe de que cuando tengan hambre su mamá le va a dar comida, su papá le va a dar abrigo, entonces ¿por qué tú y yo no podemos creerlo? Por eso Cristo tomó a un niño y lo puso en el medio y dijo, el que no es como un niño no va a entrar. Porque los niños tienen fe. A ese niño le dijeron toca papi, él se sentía Tchaikovsky o el otro que toca, la niña se sentía una adoradora, ella es así, ella se veía así delante de Dios, así. Y él, el baterista más grande, es así, el que tiene fe es así. Porque yo no veo con los sentidos naturales, porque al enemigo le encanta preguntarte ¿y ¿Quién eres tú? ¿Quién te patrocina? Aleluya, a mí me patrocina el Rey de Gloria. Yo soy hija del Gran, yo soy, yo no tengo nada aquí pero tengo todo allá Y si se necesita, ahí estará Dígame para cuándo es que hay que buscarlo, para mañana No problema, mañana vuelvo Y vas donde papá, sin nervios Porque hay gente que le entran unos nervios, eso no es fe Tú tiraste a dar gritos que te quiere morir Ay Dios mío es para mañana Entonces Dios dice, ¿Dónde está la fe mi sierva? la fe es estar segura de lo que esperas y convencida de lo que no ves la fe es poder decir venga mañana a las 10 de la mañana que yo le tengo su dinero cuando el diablo te oye dice se loca cuando Dios te oye dice también es loca pero vamos a hacerle lo que ella ha dicho por tu fe te ha salvado tu fe te ha sanado tu fe ha hecho que virtud salga de mi mujer ¿Quién te dijo que manto sana hemorragia? ¿Quién te dijo que manto sana hemorragia? La fe me dijo que si te toco Tú no vas a ser indiferente Tú vas a sanarme Tú no me lo prometiste Pero la fe me movió Y tú no dejarás la fe avergonzada De ninguno de tus hijos Eso se llama fe Así que si tu matrimonio está mal tus hijos están mal, tu noviajo está mal Quieres entrar a Harvard y no te dejas. Ahí no sé Si es que tu coeficiente o tu esa cosa no te dio Dios puede hacer un milagro Pero quizá Dios quiere que seas un ching más humilde Y entres a la de aquí Amén Porque no tenemos que tener el orgullo de hoy estudiar en Harvard Total los de Harvard y los de rana En el cementerio están en el mismo sitio en la tierra Donde usted estudió En Macofrío de la Vega De República Dominicana Y usted en Harvard Cuando se muera ¿Dónde? Diez pies bajo tierra Diez metros ¿Cómo es? ¿Cuánto es que se entierra la gente? Metro, pie Yo no sé No, no sé mucho de eso Pero yo sé que toditos Van para el mismo sitio ¿Usted me entiende? Ay no de Harvard Entiérralo en el cielo Y al otro en la tierra No mi hijo no por eso jóvenes, ya ustedes terminaron su anhelo de irse Hay jóvenes que se deprimen en este tiempo de entrar a la universidad Porque querían ir a la más cara y no pudieron Dios te dice, tu galardón no está en la universidad Tu galardón está en los cielos, tu galardón soy yo Alégrate de tenerme a mí, de cualquier universidad De cualquier escuela tecnológica Yo te hago un tremendo profesional Se trata de él, no de ti, ni de mí ni de nada de lo que se ve en este mundo. Porque lo que se ve es pasajero. Pero lo que no se ve, eso es eterno. Aleluya. El teléfono dice 19 con 14. Vamos a acelerar. Espérate, el teléfono no es reloj. La cosa que me ponen ahí adelante. Es que cada, yo creo que a mí, nada más. Porque yo sé que la pastora es largometraje. Y si no es a mí, perdóname, Señor, porque estoy calumniando a tu pueblo. La segunda cosa que hace la fe, ¿sabe lo que es? provocar dice el capítulo verso 4 por la fe Haber ofreció más excelente sacrificio que caín una fe viva de verdad genuina una convicción del dios a quien le sirves un conocimiento real que no se parpa ni se ve pero se siente hace que tú des un sacrificio más excelente que caín la fe genuina provoca excelencia en tu servicio. ¿Quieres saber cuando alguien está convencido de Dios de verdad? Todo lo que hace, lo hace con esa pasión y esa excelencia. Que hace que Dios se levante del trono o aunque se quede sentado en el trono. Se detenga y observe lo que está haciendo mi hijo o mi hija para mí. Los dos estaban ofreciendo sacrificios. Algunos teólogos quieren decir que es, que es que el sacrificio de haber tipificado el sacrificio de Cristo Tenía que haber carne, tenía que haber derramamiento de sangre, tenía que haber animal Pero donde no hay ley no se conoce pecado, no se puede imputar a Caín De un pecado de ofrecer vegetales y frutas cuando nadie había dicho No estaba la ley tácita y explícita diciendo que tenía que haber derramamiento de sangre O ya estaba dada la ley, no Entonces por eso Dios rechazó la ofrenda de Caín porque llevó zanahoria, tallota y apio y Dios no come eso, no. ¿Y porque haber llevó un sacrificio de animal? No fue por eso. Dice el escritor de Hebreos, fue por la fe. Que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas Y a un muerto habla por ella Cuando eres un hombre y una mujer de fe Dios mandará el fuego a quemar tu ofrenda Y va a decir a todos en el cielo y en la tierra Este es mi hijo Ella es mi hija Dios va a dar testimonio de un hombre y una mujer de fe. Fue por eso que le escogió la de haber, Porque lo hizo con una convicción de que ese sacrificio no era porque fuera obligado. No es porque ¿cuánto me van a dar si yo hago eso? No, no es porque bueno yo voy a cumplir. Porque hoy me toca una parte y voy a cumplir. Si yo fuera de la gente que voy a cumplir, Mire. Yo le leyera dos versos bíblicos Aquí calladito como una sarve Y dijera mire pues sí ya usted sabe Dios me lo bendiga hermano el Señor es bueno y me fui Me castiga Dios y me dice devuélvase Y hago otro culto para usted sola Porque tú sabes que la forma De tú demostrarme a mí Es hablando con convicción De quién soy yo Aunque no tenga fuerzas físicas Para hacerlo La fe te hace dar Un excelente sacrificio por encima de aquel que también da sacrificios Pero no es excelente porque le falta convicción Tú vas a cantar, cante con todo Ay es que se me dañan las cuerdas vocales, se me hacen callo. El profesor me lo dijo, yo no, no tuviera yo callo Yo tuviera ahí gigantes en esa garganta Porque yo no puedo cantar sin boceadurísimo. Y yo he cantado toda la noche sin parar Cantándole alabanzas al Señor Hasta las 7 de la mañana Pastora, ya vamos a despedir No, esto no se puede acabar Ahora que estamos empezando de las 8 de la noche Sin embargo hay otras Ay no, es que ya yo canté dos do, Ay no, me van a explotar Van a acabar con mi garganta Pero ven acá Dios te puede hacer cinco garganta y 20 cuerdas vocales Dale, es para el Rey de Gloria es para el rey de gloria. Si vas a cocinar para él, cocina hasta que se te hinchen los pies. Que luego él manda su sangre y le darte los masajes correspondientes. La fe, la convicción. Recuerda que este tema es seguridad y convicción. El que está sentado ahí solo porque por lo que sea, que no sea por seguridad y convicción de quién es al que él le sirve. Se va a cansar y va a decir Ay, yo me quiero ir que hace calor Mucho, mucho, hablaron mucho, vocearon mucho Ay no me voy Los que tienen seguridad y convicción dicen no, no, no, no Aleluya en los negocios de mi padre me conviene estar En este lugar yo siento paz, yo recibo, yo crezco Me estoy alimentando, nunca será gravoso Por eso Cristo dijo mis mandamientos no son gravosos Pero no para todos, para los caínes son bien pesados Bien ay Dios mío que ahora yo no puedo Ay Dios Ay pero que son muchas leyes Cristo dijo para el que tiene convicción No son gravosos Se deleita de llevar los mandamientos de Dios La tercera cosa ya estoy terminando Es que la fe produce lo que dice el verso 7 Por la fe Noé fue advertido por Dios Acerca de las cosas que habían de venir Lo que no se veía y con temor preparó el arca donde él y su casa se salvaron. Anota eso que sea en tu mente la fe produce temor a Dios. La fe genuina hace que tú tiembles delante de Dios y no peques. No te estoy hablando de un miedo consecuencia de una conciencia sucia. No. No es ese miedo cuando, cuando pasa un predicador Que Dios usa y tú estás al corazón tú, tú, tú, tú, tú, Que Jehová no le diga nada, que Jehová no le diga nada No es ese miedo tranquilo, tranquilo Es un temor reverente que hace que cuando Dios te diga lo que sea Cuando Dios te haga una señal Sin tú entender nada Tú vas a ir a hacerlo Porque te habló tu rey de gloria El soberano, el que te gobierna Al que tú le has dicho venga a mí tu reino Tu gobierno, tu autoridad Que no se haga lo que yo quiero Con la fe Noé. Con temor cuando Dios le dijo Construyete un arca. Porque viene un diluvio. Era como Dios decirle: Ve y búscate una máquina de FACO emulsificación. Y hasta cinco cirugías de FACO. Y dos de PPP más HPP. Usted entendió lo que usted tiene que hacer, ¿verdad que sí? Así mismo entendió Noé: ¿eh? Nada. Porque hay gente que quiere entenderlo todo. Y para dónde es, y cómo es, y quién me va a mantener, y en qué carro me voy, y cómo lo voy a hacer, y cómo va a suceder, y aquí es que tú vas a usar. Eso no es temor a Dios. Si tu papá te dice, vaya y búsqueme agua, y usted empieza que hay que bajar la escalera, son 20 calones, y es que los jarros tan sucios, es que yo no puedo. Usted no está teniendo temor a su padre. El que tiene temor y convicción de quién es ser Sale huyendo, brinca las escaleras Friega los trastes, le lleva el agua Y le dice aquí está papá Porque aunque me tengo que sacrificar Lo voy a hacer yeah. Es fácil obedecer a Dios cuando lo entendemos Pero casi siempre El modus operandi de nuestro Dios es Que no lo entendemos al principio I no understand Como lo americano cuando yo le hablo inglés What? Cuando el pastor muchas veces tuvo que comer papa frita vacía de comida, porque él creía que le están dando el combo con todo. Y nada más era fry. Y decía frame fry. Y iba, hey, tengo mi frame fry trabajando duro. Todo el mundo comiendo carnes, comiendo sandwiches. Y el frame fry solo. Y, y mi carne, usted no me pidió frame fry. Pero casi siempre. Y no es así que se dice yo sé pero ya usted sabe que yo no hablo inglés, usted me va a chancear. Así es que Dios actúa. Mira si alguien se va a gloriar en algo, gloríese en conocerme y entenderme dijo Dios. Pero no es que usted va a entender todo lo que le diga. Es entender que si él quiere que vayas a la derecha y a la derecha hay un hoyo. O a la derecha hay una montaña Pero él te ha dicho ve a la derecha Aunque tú crees que vas a chocar con la montaña Vaya a la derecha Atienda el GPS para que no tenga problemas Hay gente que pone el GPS Y se va a poner por donde él quiere Y Siri recalculando Doble a la derecha Te usted voy por aquí Pues apágueme Si Siri fuera dominicana, Dijera apágame Porque si tú eres que sabes dónde va para qué me prende Eh, y allá hay calle sin salida eh, eh, Déjame devolverme Entonces Entonces Así hay mucha gente con el GPS de Dios prendido Y ellos cogiendo al el contrario Porque creen que saben Y para la mente de Dios Tu mente es la más chiquita que la de la hormiga Por la fe Noé Dios le dijo que se compre la máquina de faco en y haya que sé yo cuántas cataratas de faco con la PPB y todo lo que le dije. Y él no entendió porque nunca había llovido, diluvio era una palabra de Checoslovaquia para él. Diluvio, diluvio. Ya señores miren lo que le voy a decir, ya no me quedan ocho minutos. Para nosotros creer, para nosotros crecer, para nosotros servir a Dios vamos fáciles. Porque tenemos ejemplos Tenemos todo lo que ellos hicieron Como lo hicieron La forma en la que Dios habla Tenemos al Espíritu Santo Tenemos todo Antes ellos no tenían nada de eso No tenían evidencias No tenían ejemplos Y aún así a nosotros Se nos hace difícil Imposible agradar a Dios Construyete un arca Nunca había llovido El mar muy lejos Yo no había visto mar Noé no sabía lo que era un mar No había mar por ahí esa arca no era una cosita chiquita era más grande que esto mucho más hermano en el patio de su casa hágase un arca en el patio de mi casa quién la va a llevar hasta el mar cómo la van a empujar dígame usted que va a haber un diluvio y con qué se come eso cuándo va a pasar y cómo es y cómo yo solo voy a construir un barco tan grande espérate explícame hay gente que tiene años diciéndole Dios es que Dame evidencias Confírmame Moja merbellón por adelante, por atrás, por el lado Por arriba, por abajo, por todas partes Y luego sécalo, plánchalo y vuelvo y mojalo ¿Eso es temor a Jehová? No Obediencia retardada es desobediencia El temor a Jehová es ¿Qué es lo que hay que hacer? Que hago un arca? No sé lo que es un arca ¿Cómo se hace? Busca madera de gofer Busca eh, calafete, calafatea combrea, Pega la tabla aquí, aquello Lo bueno que sí tiene Dios es que cuando Él te envía, Él te va a dar las directrices Él te va a decir pon esto, pon esto Hazlo así, pero tienes que empezar a caminar Por la fe Abraham Dejó su tierra, su parentela Salió de donde estaba Para ir a una tierra que él no conocía su riqueza, sus recursos, su estabilidad, su familia, sus amigos, su iglesia, donde creció, donde enseñó, donde trabajó, hay un lugar donde él no conoce y que son bien racistas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, bien racistas. Te mira, sí, sí, sí, soy hispano, sí, pero a mucha honra. Ni el inglés de allá se entiende. Yo no entiendo el de ninguno, pero el de allá se entiende menos. Porque acuérdese que de aquel lado era el opus deito esas cosas de racismo pero si Dios manda Él va a respaldar Abraham dijo me voy y va a dejar tu gallinita me voy va a dejar tu herencia me voy vas a dejar a tu abuelita me voy porque me habló el Dios que hizo el universo me voy si Dios lo digo yo lo creo Esto Es pues la fe la certeza y la convicción de lo que no se ve y por la fe Abraham Caminó como extranjero en la tierra que Dios le prometió y decidió no hacer casa lo dice ahí sino que habitó en tienda como el que está peregrino y extranjero oye bien. Porque él esperaba una patria más grande que esa tierra de Canaán. Y era la patria hecha, no hecha por manos de hombre. Abraham pudo ver el futuro por la fe. Abraham dijo Dios me ofreció a Canaán. Dios me ofreció bendecirme en esta tierra de Canaán. Pero mi final no es esta tierra de Canaán. Es un Canaán celestial. Aleluya. Por la fe Abraham salió. Se fue a la tierra de Canaán. A donde Dios le dijo te la entregaré y será la tierra de bendición. Y yo me imagino a Isaac, a Jacob, a los otros. Diciendo pero vamos a hacer casa, vamos vamos, vamos a hacer casa porque esta es nuestra tierra. Abraham diciendo no, vamos a habitar en tienda de campaña porque yo soy peregrino y extranjero. Yo fui llamada por el Dios del cielo. Me imagino a Abraham diciendo y mi tierra real está allá. Mi tierra real está con Él. Yo no me voy a apegar a este mundo. La fe te hace desapegarte de este mundo y apegarte al cielo. La fe te hace habitar en esta tierra como peregrino y extranjero. Yo no soy de aquí. Peregrino soy. Yo necesito comprar siete casas y ocho carros. Para regalársela, para prestársela a la gente, ¿verdad? A los que vienen. Que... Ay, sí, para tú prestársela para... No, no, que yo tengo que tener mucha casa bienes, raíces, lo que más deja Maravilloso Es un negocio maravilloso Pero si tu corazón está apegado a eso Entonces no está siendo como Abraham Dios le dio la bendición a Abraham que se llamaba Isaac. Y después le dijo: Entrégame a tu hijo a que ama. Dios te va a dar bendición, pero no quiere que te enamores de la bendición. Quiere que te enamores del Dios que te bendigo. Eso es fe. Tener como si no tuviera. Eso es fe. Estoy aquí, tengo cosas, pero no soy de aquí. Esto no me llena. Si sí, yo sé por qué la pastora dice eso, porque no tiene nada. Si. Sí. Usted acaba de profetizar por no decir adivinar pero no es solo por eso es porque de esta vida nada me interesa porque yo no soy de aquí en cualquier momento yo me voy entonces si me apego aquí a veces Dios va a hacer que la tierra se nos ponga incómoda para que nos desapeguemos y, no, y querramos irnos para el cielo hermano por la fe Abraham habitó como extranjero en su propia tierra Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Cuyo arquitecto y constructor es Dios La fe te hace hacer tesoros en, la, en el cielo y no en la tierra Entonces hay que vivir sin ahorros, no Más ahora que se profetiza una recesión Tenga sus ahorros Pero que esos ahorros no lo haga sentir pleno ni seguro, porque su seguridad viene de Dios La seguridad suya con ahorros y la mía sin ahorros es la misma Si tenemos al Dios de los cielos de la mano Ay Dios mío ya si sí, es verdad porque tú estás feo La fe hizo que Sara recibiera fuerzas para concebir aún siendo estéril La fe te da fuerzas pastora no tengo fuerzas. muchas veces te vas a sentir sin fuerzas, pero la convicción de quién es en el que crees, te va a dar fuerza, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que tienen la convicción de Jehová, tendrán nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, van a correr, van a correr y no se van a cansar, porque no soy ni joven, ni viejo, ni muchacho. Soy de los que esperan en Jehová. Ese es el grupo de nosotros. ¿De qué grupo tú eres? De los jóvenes. Ay, ellos son débiles. Hoy están prendidos, mañana apagados. No. Yo soy del grupo de los que esperan en Jehová. De los que tienen fuerzas every day. ¿Ok? La fe va a provocar que tú rehuses a la gloria de Egipto. Y prefieras los vituperios del reino de Dios. Por la fe Moisés se echó grande. Pero antes de que fuera grande. La fe, la convicción que tuvo la mamá de Moisés, Jocabé. Hizo que lo viera hermoso y especial. Y que no tuviera miedo del decreto maligno de Faraón. La fe genuina, la convicción de Dios va a hacer que tú no le tengas miedo ni al diablo, a nadie. El diablo y el Faraón eran primo hermano en ese tiempo. Hablar de faraón era hablar de un Jerarca, oligarca y todo lo que termina En arca y ese hombre era malísimo y era Usado por el mismo diablo y dijo todos Los varones porque él se olía que iba A venir un libertador como el rey Herodes También se olió que la promesa del Mesías ya estaba a punto de nacer y Dijo maten a todos los niños creyendo Que al tirar al soñador a la cisterna Iban a matar los sueños pero los sueños De Dios no lo mata el diablo no lo mata La gente no lo mata a nadie El sueño de un hombre de fe no lo mata a nadie porque no son sus sueños Son los sueños de Dios Maten a todos los varones y la mujer que yo vea que tiene un varón escondido La mato a ella y a toda su familia La fe de Jocabe hizo que ella viera que en ese muchacho había un propósito Y el propósito no lo mata el enemigo Tú tienes un propósito Dios tiene un propósito contigo pues tú no te mueres ahora, aleluya Tú no te mueres ahora Esa fe hizo que ella lo metiera en, ese, en esa canastilla Y lo tirara al nilo lleno de cocodrilos La fe de Jocabe hizo que los cocodrilos se les quitara el hambre Mientras iba ese niño gordito, robusto y hermoso Los cocodrilos no le dio hambre Porque había una mujer con convicción de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a preservar a ese niño. Porque ese niño Dios habló de él. Esa convicción hizo que la hija del faraón teniendo donde bañarse en su casa. Lo más probable digo yo. La gente del campo se bañaba en el río. La gente de ese tiempo iba al río a bañarse. Pero que no, no me cuadra como el nilo que estaba lleno de cocodrilos. Le coge a la hija de Faraón a bañarse Junto con los cocodrilos ¿Cómo era el baño de ella? Cada vez que entra una cantina de agua Le llevamos a la mano el cocodrilo ¿Cómo pasó eso? No pastor era algo aparte Usted tiene que estudiar un poquito de cultura hebrea Que sé yo no me importa Yo lo que sí sé es que Dios dijo tiras niños, Dijo cocodrilo Cierra en la bocaza Y le dijo a la hija Váyase a bañar para el río Porque allí va a ir flotando Un propósito Dios va a prepararlo todo Para que tú Aleluya Veas su gloria Y el fruto de tu fe Y la otra cosa Que mantuvo los pulmones de Moisés Tapado sin que se enfermara Porque el niño no lloró En esos tres meses Porque si lloraba lo descubrían pero desde que estuvo cerca de la hija de Faraón yo me imagino a Dios llora ahora, va a haber un momento en el que Dios te va a decir grita ahora grita ahora, ahora para que te oigan, no es que andes gritando todo el tiempo, grita en el momento correcto y gritó Moisés y ay que es eso un niño qué lindo y viene la otra escena, la otra escena. María, te toca a ti, aparece. Hoy oh, señora, ¿cómo estás? Bien, mire, yo conozco una mujer que puede cuidar a este muchachito. Ya lo cuida más bien. Señores, el que lo escucha cree que es un cuento, pero eso se llama Dios. El Dios en el que tú estás convencido. El que dice, habrá algo imposible para mí. Aquel que no se le escapa ni la hoja de un árbol. ¿Cuánto más tu problema se le va a escapar? Si él sabe cuántos cabellos se te caen a diario Si él sabe cuántas hojas caen al piso Tiene control de ella No va a saber que tú estás llorando y sufriendo por tu hijo No va a saber que tú estás llorando por tu matrimonio No va a saber lo que te está pasando Él lo sabe Solamente ten convicción de que él llegará Cuando te pregunten cuándo llegará No lo sé, pero sé que llegará No lo sé cómo lo hará Pero sé que lo hará ya está me quitan el reloj porque ya acabé por la fe se acabó me lo prenden de nuevo ahora pero con cinco nada más por la fe Moisés siendo ya grande porque que cuando tú, si tu mamá es una mujer de fe tú no te le vas a escapar los hijos cuyas madres son mujeres de fe no se le van a escapar a Dios Jocabé crió al muchachito y cuando el muchachito empezó a hablar y empezó a ver toda la gloria de Faraón y empezó a ver cómo maltrataban a los egipcios, a los, a los hebreos. Me imagino que él le preguntaba, mamá o oh señora Jocabé, porque quizás no se podía decir mamá ahí porque lo descubrían. Y, eh, Doña Jocabé, mire, ¿y a quién es que le están dando ahí? Yo me imagino que hubo un día en el que Jocabé se sentó y le dijo, hijo. Tú te ves bonitillo, vestidito como los faraones con esos gorros y esas cosas. Dentro de ti corre la sangre hebrea, corre la sangre de un Dios vivo. De un Dios que llamó a tu abuelo, a tu bisabuelo Abraham. De un Dios que sin conocerlo lo llamó por su nombre y le dijo Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela, Y yo estoy segura que cada día Jocabé le enseñó a ese muchachito. Que él era diferente que aunque estaba en Egipto No era de Egipto Aunque somos de este mundo Aunque estamos en el mundo no somos del mundo Aunque estamos en la carne No militamos según la carne Aunque me ponga la ropa como la de ellos Pero diferente La misma marca pero la mía Deme la manchita Deme la mama desahogadita Porque el ajuste. Si yo no soy de este mundo Moisés sabía que aunque él estaba ahí con todas esas riquezas, él era parte de aquel pueblo. Y por esa fe, por esa convicción, rehusó cuando hecho grande llamarse hijo de la hija de Faraón. Que a ti te diga, mira muchacho, tú eres apellido Biden, si digo apellido Tron no, mira me para tora, mira para toda. No, pero apellido Biden que se supo que de verdad. O apellido de la reina de para allá, de Elizabeth qué sé yo. Ay, de verdad. Ay, pues yo sabía que yo tenía algo de, de, de como de así de grande. Ay, yo, como que me lo imaginaba, porque me gustaban las cosas caras. Ah, no. Moisés dijo, Señora, yo agradezco todo lo que usted hizo. Pero por favor no me ponga su apellido ahí. Yo tengo un apellido. Mi apellido lleva al Yahweh. Mi apellido lleva a Jehová Sabao. Mi apellido lleva. Aleluya el Dios de las cuestas celestiales. No me ponga apellido Rancé, ni Manasé, ni Sef, ni, ni nada de eso. Yo soy de aquel grupo y me voy de aquí. De este palacio. Señores que tenía una convicción firme. Para usted salir De los deleites. Renunciar de los deleites del mundo Un trabajo que te van a pagar 100 la hora Porque tiene que trabajar los domingos Y no va a poder venir aleluya a la iglesia ha. Hay que tener una convicción firme A cualquiera le tiembla el pulso Moisés dijo Déjeme a nueve la hora y yo me voy de aquí. Yo no voy a vender mi principio. Mi fe es la convicción de que mi Dios es más grande. La fe es estar seguro que no estás orando al viento, que no estás sirviendo a alguien de madera, sino a un Dios real. La fe es saber que cuando te persiga el rey de Egipto, te puedes apoyar en los brazos del invisible. Pongámonos de pie en esta tarde. Oh Espíritu Santo, el pastor va a pasar para orar. Gloria a Dios. Yo confío en el Señor. Que esta, este mensaje haga algo en cada uno de los que estamos aquí. Y es que nos decidamos a vivir por la convicción no por la visión a vivir por lo que sabemos en nuestro espíritu no es lo que vemos con nuestros ojos ¿Qué necesitas que Dios haga por ti o en ti es la fe lo que lo va a producir pastor coge el otro micrófono que quiero orar por dos mujeres aquí padre Aleluya. en el nombre de Jesús si alguien no tiempo. conoce al Señor y quiere reconciliarse Entregar su vida al Señor Dame la bendición de orar por ti Dame la oportunidad de orar por ti Alguien que quiera al Señor Venga corriendo a este altar Y vamos a orar por ti ¿Quién dice yo quiero entregarme al Señor? ¿Quién dice yo quiero a Cristo? ¿Quién, quién sale de su asiento Y hoy entrega su vida al Señor? No deje para mañana lo que puedas hacer hoy ¿Quién? Mira a ver a alguien si está al lado tuyo que todavía no ha aceptado al Señor, ven a Él en esta hora, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya, adoramos al Señor iglesia